Hola, soy Natalia eh, y soy psicóloga de, del, del área de jóvenes y adolescentes de la Fundación Canary Este área se divide en dos, en dos áreas, en dos subáreas. Una es la de prevención, que ya la comentó mi compañero David, y la otra es la de asistencia, de la cual eh, soy la responsable. El equipo de, de este área de asistencia de, del área de jóvenes y adolescentes se conforma por eh, una educadora, eh, Sara, y tres psicólogas, Elena, Paula y yo. ¿Qué hacemos? Eh, pues lo que hacemos es ofrecer un espacio de, de aceptación incondicional y, y de escucha a, a jóvenes y adolescentes de entre 14 y 21 años que tengan eh, un uso abusivo eh, de sustancias, eh, de tecnología o de juegos y apuestas. También ofrecemos ese espacio para las familias de estos jóvenes y adolescentes, ¿vale? para que puedan aprender eh, cómo manejar la situación con, con, con sus hijos, con sus hijas. Vale, entonces, eh, si necesitas ayuda, orientación, asesoramiento, contacta con nosotras y te ofrecemos este espacio. Dentro de, de este área de, de asistencia, del área de jóvenes y adolescentes, aparte de llevar a cabo pues, eh, terapia psicológica, eh, consultas educativas con, con la educadora, eh, y todo lo que tiene que ver con, un, con una intervención psicoeducativa. Llevamos también a cabo actividades eh, de distintas índole eh, por ejemplo, actividades de ocio y tiempo libre. Eh, actualmente las hemos eh, adaptado por la situación en la que estamos con, con el COVID, pero generalmente suelen ser actividades de ocio y tiempo libre en las cuales a los jóvenes y las jóvenes le pueda servir para complementar su su proceso ¿no? y poder ofrecerle otras alternativas y otras oportunidades, además de actividades de ocio y tiempo libre también ofrecemos actividades de promoción de la salud para, jóvenes, para los jóvenes, también otras actividades que se llevan a cabo en el área de, bueno, en el espacio del sótano, el makerspace, que tiene que ver con producción musical, competencias digitales, realidad virtual, eh, todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de las tecnologías y tiene que ver con la creatividad. Además de esto, ofrecemos a, a padres y madres eh, talleres de, de padres y madres, para la redundancia, también terapia eh, grupal eh, para padres y madres. Muchas veces nos vemos eh, que sobre todo la, las madres, ¿no? eh, Que están a veces un poquito desbordadas también con su propia situación y estos espacios pues les viene bien para, para poder eh, tener un proceso personal grupal. Eh, al final, lo que tiene que ver con el área de jóvenes y adolescentes es un tratamiento que engloba todas las áreas del de joven o de la joven, eh, que tiene que ver con el personal, el social, incluso el educativo, con respecto a la motivación en, eh, formativa, laboral. Así que, si te ves en la necesidad de, de contar con nosotros, pues, pues llámanos. Lo que me, me, lo que me motiva eh, de trabajar en IDITSEN y lo que me, me ha motivado desde que comencé a trabajar en esta fundación es precisamente el acercamiento que, que, que tenemos con, con usuarios con usuarias eh, y poder ir viendo ¿no? la implicación de estas personas a lo largo del proceso e ir viendo los resultados y viendo cómo, cómo, pues, cómo van mejorando la calidad de vida de estos, de estos adolescentes, eh, de estas familias me quedo con eso con, en cuanto a, a motivación.